E interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes, los que están cambiando la región a través de la tecnología, están aquí. Mi nombre es Osvaldo Torres. El día de hoy tengo un gran invitado. Tengo mucho gusto de presentar a mi querido Cristian Torres. Es el CEO de Criptos. Cristian, ¿cómo estás? Eh? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo muy, muy bien. Encantado. Déjame decirle a la gente un poquito de ti y de tu compañía. Fíjate, Yo lo, lo encontré. Pues en tu página, ¿no? Eres un joven emprendedor, visionario, que buscas cumplir grandes sueños y metas. Desde temprana edad tuviste el interés por los negocios y actualmente lo que más quieres es trascender un, un gran objetivo personal. Cierras con algo eh, estos párrafos que dices, Ecuador es el primer escalón en mi vida y mis amigos de mi generación tenemos el deber de llegar a generar un gran impacto en el mundo. Increíble esta parte te la... La rescato. Déjame hablar también de criptos. Criptos ayuda a las empresas a identificar información crítica y prevenir la fuga de datos a través de un software que analiza, clasifica y etiqueta documentos de forma automática según su nivel de sensibilidad, utilizando inteligencia artificial. Todos queremos utilizar inteligencia artificial, Cristian, así que qué bueno que llegaste el día de hoy. ¿Es eso criptos Lo dije bien. Sí, exacto Osvaldo. Realmente nosotros lo que hacemos es darte visibilidad de dónde está tu información crítica a través de una tecnología que analiza cada documento y te dice el nivel de sensibilidad para poder identificar riesgos, usuarios críticos y demás. Qué interesante lo que están haciendo y qué compromiso el que tienen. Y solo por cerrar, porque esto lo encontré también en los comentarios que la gente... Te va dejando en LinkedIn o te va dejando en Twitter. Eh, eh, mi querido Ernesto Kruger, al que le mandamos un, un saludo, te deja algo que pone. Un gran vendedor basado en el respeto a los demás. Fíjate, ¿eh? ahí la gente te, te, te, te valida con mucho cariño. Renzo Aguirre parece un maestro tuyo. A Cristian lo conozco desde que fue mi alumno. Eh, si algo es de reconocer en él es el afán de hacer las cosas de manera diferente. Fíjate nada más. La gente te, te reconoce, querido Cristian. Y te voy a decir una cosa. En nuestro equipo hay ecuatorianos. Y son muy brillantes, son muy brillantes. Aparte, tienen un hambre y unas ganas de aprender. Siempre están aprendiendo cosas nuevas. El que no sabe tres, cuatro idiomas, te sabe tres, cuatro carreras distintas. Eh, eh, eh, y es un país chiquito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Somos un país pequeño. Pues soy muy franco, pero la verdad creo, y eso he aprendido durante los últimos años, que somos un país muy bendecido. Bendecido porque, además de, bueno, el turismo, la comida, la gente, el clima, lo que sea. Si hablamos en términos de emprendimiento y negocios, la verdad es que tú tienes industrias, eh, la financiera, las aseguradoras, los retails, entre otras, que están desarrolladas. No son las más grandes, pero eso te permite como emprendedor a veces validar, prototipar y seguir los primeros pasos antes de lanzarte algo más grande. Entonces, yo creo que hay una gran ventaja en el Ecuador y creo que podemos conversar también de eso durante, durante este conversatorio. ¿Cómo te llega el cambio cultural, Cristian? Te pongo mi ejemplo personal. Me fui a Silicon Valley cinco años, sí me voló la cabeza, honestamente. Vi cosas distintas, vi founders, super pilas que no duermen, que no comen, vi VCs también con unas visiones increíbles del mundo, y, y ahí vino mi transformación cultural y personal. Te pregunto, ¿cómo, cómo llegó la tuya? ¿Estuviste en alguna universidad? ¿Viajaste? ¿Leíste? ¿Conversaste? ¿Qué, ¿Qué sucedió para que pasara? Pero algo que me cambió la vida en los últimos años fue que eh, Cryptos fue invertido por Barclays Accelerator, Powered by Textors, y fue en Tel Aviv, en Israel. Entonces, fue una experiencia increíble ir a vivir a, en Tel Aviv, en Israel. Estuvimos con mi socio tres, cuatro meses aproximadamente, lo que duró el programa de aceleración. Y claro, eh, el hub de ciberseguridad, donde evidentemente... El... Tienes unas startups increíbles. Teníamos mentores de Google, de Facebook, de eToro, de Wix. Estuvimos con el founder de Monday.com, Monday que en ese punto, sí, sí, sí. o sea, él estaba... Bueno, a ver, ya eran grandes, ¿no? Una empresa valorizada en 200 millones de dólares, pero ahora Monday.com es más que un unicornio. O sea, no sé que, cuándo es la valorización exacta, pero superó los mil millones de dólares. entonces te empiezas a envolver en un mundo, ¿no es cierto?, de, de, de qué es grande, de qué es exitoso. De, de, o sea, ya te ponen un nivel demasiado alto y es a lo que todo emprendedor creo que aspira y es lo que aspiramos con Alfonso. Eh, por por curioso, dato curioso, Alfonso y yo somos primos. O sea, sí. desde enanos eh, jugábamos y que esto y lo otro. Y cuando salimos del colegio, bueno, desde antes del colegio ya buscábamos mentores, advisors, porque siempre nos apasionó el mundo de... De los negocios. A los temas de, de negocios. Por supuesto que estaba viendo lo de tu ronda de inversión, lo de la aceleradora eh, en la que me acabas de mencionar. Cuéntame, eh, esta última ronda, eh, específicamente si es Semilla, Presid, eh, dame contexto. ¿Y qué van a hacer con, con, con esa inversión? Vas por tecnología, vas por marketing, vas por más equipo. ¿Qué vas a hacer? Tienes otro más tranquilo, digamos, que eh, es por nos, donde nosotros, digamos, tomamos la decisión con Alfonso. Levantamos capital en el 2018 cuando, eh, a finales del programa de aceleración. Básicamente eso fue en más o menos del 2018. Ahí levantamos 570 mil dólares, ¿ya? Que eso nos permitió un poco a la compañía validar ciertos hitos, conseguir los primeros clientes, los primeros design partners, corregir algunos temas. Y, y bueno, digamos, la primera etapa, la etapa early de la compañía, pero a finales del anterior año, en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia donde nadie quería poner un dólar básicamente, nadie, eh, levantamos una ronda de 1.2 millones de dólares. Esa fue la ronda SIT. Eh, esa ronda... Bueno, ahorita continuamos con eso básicamente. Eh, y esta, esta sí ya fue para llevar a criptos, digamos, a un siguiente etapa. No digo que a, al nivel que queremos todavía. Pero a la, a la siguiente etapa. Y esta etapa ya fue conseguir clientes de íconos dentro de, eh, digamos, del mercado. Hoy en día criptos tiene 26 clientes en, diferentes, en siete diferentes países, desde Estados Unidos, México, Chile, eh, Ecuador, Perú, Argentina, entre otros. Y son la aseguradora más grande de México, el banco más grande de Ecuador, el banco más grande de Chile, eh, una empresa que cotiza en bolsa, un IPO, una empresa pública en Estados Unidos, en Wall Street. Entonces, claro, estamos como que en esa etapa donde, no digo que es Market Product Fit, un pre-Market Product Fit, okay. porque ya tienen algunos hitos. Claro, qué interesante. Y muchas gracias por esta apertura, este panorama que nos estás dando. Incluso nos estás dando como, como una exclusiva, pues, de que quizá venga otra ronda, que, que siempre es necesaria, ¿sabes? Y, y no necesariamente te tienes que acabar el dinero de una primera ronda para que entre más dinero. Al contrario, a lo mejor eso es lo que te va a llevar al siguiente nivel, ¿cierto? Sí, no, más, más que nada hemos visto una oportunidad enorme. O sea, el COVID, hay un, eh, en ciberseguridad hay un pre-COVID y un post-COVID. Y el post-COVID ha incrementado los números. Imagínate, eh, mucha gente trabajando remotamente, ninguna empresa estaba, eh, digamos, eh, preparada para esto. Eh, el manejo de información, la fuga. Lo... Entonces, evidentemente, para criptos más bien eh, ha sido un acelerador, si lo podemos ver así. Ahora, mmm, en todo este tema de... De lo que estamos, los founders, las startups, el, el crecimiento de estas compañías, hay como tres cosas fundamentales, ¿no? El, el tema de la inversión, que ya estamos hablando de eso, el tema del equipo este, y el tema de la tecnología. Quisiera tomar el tema del equipo. Eh, háblame un poco de tu equipo, cuántos son, en dónde están y cuáles han sido como los obstáculos para poder conformar un equipo de alto nivel. Si lo tienes en Latinoamérica o en Europa o, o dónde está tu gente, ¿no? Claro, claro. No, definitivamente creo que criptos destaca en algo y es en el equipo. O sea, sí. ninguna empresa es nada sin su equipo y yo realmente estoy muy orgulloso de cada uno de ellos. Somos 25 personas. Eh, estas 25 personas se distribuyen en cuatro países. Estamos desde sí. México, Ecuador, Colombia y, y también Argentina. Eh, siete diferentes nacionalidades. Eh, están gente, por ejemplo, gente de Alemania, de Noruega. Eh, bueno, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, argentinos, eh, venezolanos, eh, bueno, la verdad son siete nacionalidades que, que se compone criptos. Y ha sido bien interesante porque aquí viene una historia. Nosotros antes de iniciar criptos teníamos una otra empresa de ciberseguridad, ¿ya? Ok. Nuestra segunda empresa de ciberseguridad. Básicamente con la primera nosotros desarrollamos un software de encriptación de correo electrónico y ahí vimos una necesidad de localizar la información sensible. En esa empresa teníamos dos desarrolladores senior y teníamos en, en ese momento eh, una pasante. Okay. Cuando vimos como que este pivot, si lo queremos llamar así, cuando iniciamos esta nueva compañía desde cero, estas personas vinieron a criptos y continúan en criptos. Entonces, eh, la verdad, cuando empezamos criptos con cinco personas al inicio, era un equipo que ya nos conocíamos, que ya habíamos bueno errores, aciertos y todo el tema de que se necesita como tecnología también. Entonces, eh, todas estas personas, obviamente, gente de muchísima experiencia, que saben a dónde se mete, que saben lo que hacen, han que visto el potencial, no solo en la tecnología en la empresa, sino también en el equipo, eh, y eso nos ha hecho conformar un equipo y sobre todo trabajar en una cultura, ¿ya? Creo que eh, eso es lo chévere de Cryptos, porque... Somos un equipo multidisciplinario, todos hacen de todo, esto es una startup eh, al fin y al cabo, pero sobre todo es que nos apoyamos en cada uno de los desafíos que tenemos. Y sí ha sido un tema bien interesante, ¿no? Porque ves la evolución de 5 a 10 personas, de 10 a 15, de 15 a 25 eh, y, y cómo se van adaptando poco a poco, eh, ha sido bien interesante. Pero la verdad, Cryptos, es, como se dice, es la salsa secreta de criptos también, el equipo. Qué maravilla. Fíjate, y ahorita que tocamos este tema del equipo y que me queda un poco más claro, tengo dos cuestionamientos sobre eso. Uno, ¿qué te hace falta? ¿Qué posición dices? Híjole, ¿cómo quiero encontrar a alguien en el mercado? Por suerte o por lo que sea, pero ¿cómo lo quiero encontrar? Y dos, ¿cómo haces cultura, Cristian? ¿De qué manera haces cultura al interior de una compañía? con, Como dices, tantas nacionalidades, tanta... ¿Cómo haces cultura y qué te hace falta? Claro que sí. Uh, empecemos por la segunda pregunta. A ver. Va. ¿Cómo se hace cultura? Realmente eh, la cultura se, se hace sola, pero okay. eso representa lo que los founders son, lo que el equipo fundador es y cómo se va transmitiendo del uno al otro, ¿no? Eh, entonces, eh, hay momentos buenos, hay momentos malos definitivamente, pero son momentos que son desafíos para cada uno de nosotros. Entonces, eh, Alfonso y yo, eh, como le dije, somos primos y, y vinimos trabajando de una incubadora de emprendimientos tecnológicos donde la oficina era un mini Google. Había toboganes, muros de escalar, ping-pong, eh, piscina de pelotas. O sea, era algo completamente disruptivo. Entonces, en mi cabeza personalmente no ha habido un lugar de trabajo cuadrado eh, para nada. Entonces, eso tampoco yo quería en mi compañía. Y es lo que hacemos de criptos. Acá no es que se trabaja por horario, acá se trabaja por objetivos. Bueno, creo que esas son las prácticas principales que todas las startups hacen. Pero más que nada, que disfrutamos en cada uno. Yo creo que uno de los puntos, cuando me hiciste esa pregunta, se, uh, se me prendió el foco. Uh -huh. Un CFO, ¿ya? Creo que ya estamos en una etapa donde necesitamos eh, mejorar la parte financiera. Eh, pero aquí viene el desafío porque somos una empresa SaaS, entonces hay muchos CFOs y puedes traer de muchas empresas. Pero cuando eres una empresa SaaS, B2B, que vende Enterprise uno, dos, tres años y todo el tema, entonces... Se vuelve un poco desafiante porque se maneja diferente que el revenue, que, o sea, no, no se trata de una, un tema financiero normal, sino que de, se destaca en una especialización. Entonces, yo creo que ese es un desafío que se viene próximamente, pero eh, que lo hemos llevado muy bien con mentores, advisors, porque cripto ha, ha sido invertido por empresas en Estados Unidos, fondos en Estados Unidos, en la región, en Israel y demás. Entonces, por ahora, todo eso nos, nos, ha, nos ha permitido construir una base, pero ya se viene un siguiente nivel que necesitas un, una persona de otro nivel también. Cuéntame un poco cómo es esta relación ¿eh? con, con tus VCs y con tus advisors. O sea, ¿cada cuánto hablas con ellos? ¿De qué hablas con ellos? Platícame un poco. Eh, eso es interesante. Creo que Alfonso y yo eh, hemos desarrollado un skill de socializar mucho con la gente, pero, pero para bien, o sea, para, para como amigos. Ok. Eh, los inversionistas son amigos, entonces eh, yo no les veo como un bici que les tengo que, obviamente, hay que reportarles y la seriedad del asunto, pero en verdad son amigos, es gente que nos conoce incluso antes de empezar criptos, es gente que nos conoce antes de incluso entender, Entonces, eh, hemos conformado esa sinergia y, y creo que ellos quieren el bien para la compañía, nosotros también, y eso ha sido muy importante, encontrar ese marcha. Y cuando nosotros necesitamos ayuda, créeme que no nos quedamos callados, eh, a veces. Como Alfonso decimos, ok, ya nos aceptaste, prepárate a las consecuencias porque realmente a ti sí somos un poquito molestosos de buscarles y decirle, oye, está pasando esto, eh, pa, eh, necesitamos cambiar cierta cosa, qué opinas tú, ¿Qué, qué experiencia tienes en esto, y nos han ayudado un montón. Entonces, lo que sí hemos conformado, no, además de un eh, advisory board, es cada mentor en cada una de las áreas. Tenemos, por ejemplo, para ciberseguridad, uno de los top eh, 100 CISOs a nivel global. Sí. Para inteligencia artificial, igual un gurú de Silicon Valley eh, en, en inteligencia artificial. Y te nombro uno porque para eso hay varios debajo de la lista, ¿no? Eh, eh, en la parte comercial ni se diga, en la parte de operaciones. Igual una empresa ecuatoriana que ha generado mucho éxito y es parte de Techstars, los founders, nos llevamos demasiado bien. O sea, les conozco más de 10 años. Con eso te digo todo, o sea... Claro. Son Amigos. O sea, y eso es lo que buscamos y hemos generado esa relación. Por más que les hemos conocido en los últimos meses o en el último año, etcétera, eh, creo que como Alfonso y Cristian somos unas personas transparentes, jóvenes, con, con energía, pero que nos queremos comer el mundo, hay etapas para comerse y poco a poco, y no, Cryptos no va a ser nuestra primera empresa. Entonces, eh, también no le vemos como una inversión a, a solo a Cryptos, sino que esa relación a mucho largo plazo. Quisiera saber, ¿cómo adquieres clientes? Ahorita me hablabas de una cartera de 20, de 30, clientes algo así. Eh, ¿Cómo los estás adquiriendo? ¿De qué manera saben ellos de ti? Y, y otra cosa también. Eres muy joven, o sea, andas en tus 30s, andas en tus... Muy bien. Sí, ya casi 30, ya. Entonces, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le llegas a un CEO sesentón con una compañía multimillonaria, no sé qué, no sé qué? Y le dices, amigo, yo vengo a la ciberseguridad a cuidarte tus datos. Es como, a ver, a ver, a ver, tú estás chiquito como mi sobrino, como mi nieto. Platea un poco esta parte. Osvaldo, no te voy a mentir, eso es súper chistoso. O sea, cuando iniciamos <risa> Crypto sí fue una barrera enorme. Es como que eh, me ha pasado, que voy, eh, antes de la pandemia iba a las oficinas y se quedaban como que bueno y ya regresaban a ver el reloj. Y en cinco minutos cambiaban la mente. Entonces, obviamente ya entrábamos con, con un pitch. Eh, Cryptos es una empresa invertida por Barclays, es uno de los bancos más grandes a nivel global. Trabajamos con el equipo de ciberseguridad de Barclays, entonces eh, entras con, o, con, con, con otro pitch que es bien fuerte y te abre las puertas. Y cuando obviamente, en función de la experiencia, hablas con ellos, detectas sus problemas y, y vas y solucionas a través de tu tecnología, Ahí ellos ya generan mucha más confianza. Además que todo depende de los clientes que llevas atrás. Entonces, como yo mencioné, tenemos grandes clientes enterprise, que es la etapa que nosotros buscábamos. Porque Cryptos es un producto enterprise divine en etapas. Nosotros no es que buscamos los miles de millones de clientes en esta etapa más bien, sino ciertos iconos que después nos abren más puertas y ya. sigues. Y creciendo. Entonces, al principio nosotros vendíamos con un cold approach, te pues soy muy franco, a través de LinkedIn, de contactos, de eventos, etcétera. Eh, hemos evolucionado en estos últimos 12 meses a un tema de distribuidores, mayoristas. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos estos íconos, digamos, de estos clientes del portafolio que también a ellos les da confianza. Entonces, eh, tenemos hoy, te digo, tres. O sea, un tema de captación de leads a través de eventos, actividades, etcétera canales y distribuidores. Trabajamos, eh, por ejemplo, con Ingram Micro, que es una Fortune 500 company. Trabajamos con Telefónica, que al, al igual de distribuidor es inversionista en criptos. Trabajamos también, nos vamos ya directamente buscando, en, digamos, en redes a esas personas con las que queremos hablar. Y, y, y así se han aperturado las puertas, ¿no? Me voy a meter a la tecnología. Te digo... Y cuéntame una cosa. Estuviste en Tel Aviv y seguro sí. ya has visto cosas. Que pueden suceder a través de la inteligencia artificial que nadie más ha visto. Nadie más, cristian Y tú y Alfonso, seguramente ya las vieron. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial? Eh, bien poquitito, ahí la llevamos. Y esta inteligencia artificial, obviamente, ¿cómo es parte de la solución de criptos? Hablamos de tecnología. En nuestro caso, criptos es una tecnología, como te digo, que a un documento Word, información no estructurada, no Word, Excel, PowerPoint, PDF. Analiza okay. más de mil variables, características del documento en función del contenido y contexto, y en función de eso determina un nivel de sensibilidad, que esto es basado en la ISO 27001. Entonces, cryptos, la tecnología de criptos te puede decir, mira, Osvaldo, este documento Word es confidencial, es recringido, es uso interno, es público, ¿no? Entonces, ese análisis que nosotros hacemos para, para haber construido esta tecnología se requirió de información, de datos, ¿no? Y miles de documentos. Pero aquí viene la, la suerte y era lo bonito que cuando estábamos en, en Tel Aviv, en Israel, los mentores, todos esos nos decían... Tienes un área de inteligencia artificial hermosa porque documentos hay y millones. Entonces, con eso tú podrías empezar a alimentar y alimentar y alimentar la información. Y no necesitas ese gap de los primeros años o, o no tan largo para construir una base de datos y en función de eso entrenar el algoritmo, ¿no? La inteligencia artificial son, es, es, es, es un cerebro, es como un humano que va creciendo, ¿no? Niño, adolescente, después va creciendo y en función de eso va perfeccionando ciertos detalles. Entonces, cuando criptos eh, iniciamos, nosotros buscamos seis design partners, los llamamos así, eh, aliados de diseño. Esas empresas dijeron, a ver, yo tengo la necesidad, me encanta lo que me estás ofreciendo. Todavía no teníamos la tecnología. Entonces, yo voy a poner 50 personas de, de, de diferentes áreas, etcétera. Eh, y vamos a clasificar 100 documentos cada uno de forma manual. Obviamente, les entrenamos, les capacitamos. O sea, ese fue el inicio de cripto, digamos, recolección de datos. Estas seis empresas, 300 personas en total, nos dieron más o menos 30.000 documentos clasificados manualmente. Hoy eso ya se ha triplicado eh, con, con el pasar del, del tiempo eh, y ahí es como empezamos a entrenar los algoritmos de criptos, ¿no? Para que entienda el algoritmo. ¿Qué es confidencial? ¿Qué es restringido, ¿Qué es de uso interno? ¿Qué es público? Y hemos evolucionado, porque no solo se queda ahí, sino que ahora el proceso de criptos involucra temas de web scrapping, de feedback model. Bueno, no quiero ser muy técnico, pero... <risa> Inteligencia artificial la estamos utilizando al corazón y puedo decir eh, orgullosamente que Criptos sí está con una tecnología única a nivel global de cómo ha, eh, solvente este problema, de cómo hemos generado una disrupción en la clasificación de información. Entonces, no es que nos basamos en un, una palabra, sino que es un completo análisis que se adapta al vocabulario y las políticas internas de cada empresa. Qué maravilla. Sí, qué, qué maravilla lo que están haciendo y lo que están entendiendo. Y, y la data que han de estar procesando, es una brutalidad de, de, de data, ¿no? De una, de una de otra manera. Para que tengas una idea, Osvaldo, eh, Cryptos ha clasificado más de 160 millones de documentos de forma ah. completamente automática. Eh, y eso fue... Eso incrementa así exponencialmente. O sea, nosotros finalizamos el 2019 creo que con 15 millones. Después del 2020, ahorita ya vamos más de 160. O sea, ha sido un incremento enorme. Eh, y obviamente eso nos permite ir optimizando los algoritmos, reentrenando, etcétera. Entonces, es, es como que ese motorcito inicial que tú necesitas para después volar, ese empujoncito, digamos. Cristian, esto truena mañana de manera positiva, truena truena y es un boom. Y de estas, de estas 30 compañías que tienes ahora mismo como clientes, el día de mañana te quieren mil, o sea, en enero te quieren mil. ¿El, el software está preparado para esto? ¿Estás preparado para soportar a, a estresarse de esa manera? Qué buena pregunta, Osvaldo. Mira, eso es uno de los desafíos que hemos trabajado en los últimos meses dentro de Criptos. Porque el 2020, eh, perdón, este año, desde el 2021 hasta la fecha, el crecimiento que se vino no fue algo esperado. Entonces, nos tocó eh, reconstruir, eh, pensar diferente. Igual en términos de arquitectura involucramos más gente, eh, no solo gente al, al equipo, sino gente que destaque en ciertos skills para poder llegar a ese nivel. Y, y la respuesta es sí. O sea, criptos ahora, luego de, de varios aprendizajes, porque es chévere las etapas de una compañía. Antes, o al, al equipo les decíamos, desarrolla rápido, pero esté listo y funcionando. ¿Por qué? Porque el cliente quiere para ayer, ¿no? Y ahora es, frénate. Aquí, aquí ya estamos hablando con, con otro tipo de, de, de clientes, entonces necesitamos otro tipo de estructuras para llegar al siguiente nivel. Eh, y de hecho, actualmente estamos corriendo una prueba de concepto con... No puedo obviamente decir el, el nombre ni nada, ni, no voy a mencionar la industria tampoco para dar ninguna señal, pero es una empresa de 132 mil usuarios que está evaluando la adquisición de criptos para nueve países. Entonces... Uy. Imagínate, ya nos tenemos que ir preparando también para, para jugar otras ligas. Pero para cerrar el de tecnología, mira, yo trato pues, de, de, de hacer el, el, el, la administración de toda la gente que está conmigo y de todo lo que lanzo en interesante, pues en tecnología. Me tengo que soportar en Slack, en Monday, en Notion. Toda esa como cuestión interna para pagar en gusto, ¿no? Yo tampoco tengo alguien en finanzas, ¿no? Cuéntame un poco cómo es. Esta tecnología interna, la que ustedes usan para esto mismo, management y otras cosas. Sí, mira, por temas de seguridad, la verdad, cada software que adquirimos tiene que ser evaluado. Eh, y obviamente eh, somos también una pequeña burbuja. Entonces, eh, no es que ocupamos, digamos, Slack o algo así. Más bien hemos ocupado otras herramientas del, del software core que utilizamos. Obviamente por temas de confidencialidad, no puedo ir muy abajo, pues somos una empresa de ciberseguridad, pero sí te digo que hay muchas limitaciones también. Entonces, y a veces dice pero ¿por qué no puedo hacer tal detalle? Y, y, y evidentemente eso también nuestro equipo lo hemos capacitado, lo hemos enseñado, le hemos explicado el por qué y el riesgo que contempla esto para, para limitar este tipo de cosas. Entonces, eh, en tecnologías... Si te digo, somos un poco, un poco cerrados a ciertas tecnologías que han sido validadas o que, o que mejor... Más que validadas porque ya son empresas grandes también. Necesitamos que nuestra información esté un poco más centralizada y no tan abierta como empresas de ciberseguridad. Entonces, las prácticas son completamente distintas. Eh, te, te cuento. O sea, nosotros sí utilizamos herramientas o bóvedas de, de, de, de cifrado de claves de encriptación. Esas claves se cambian cada cierto tiempo. Eh, igual para compartir a, a, a personas externas, proveedores, igual hay un proceso, igual se firman. O sea, es, es diferente el mundo con ciberseguridad, la verdad. Y ya cada vez que creces, eso también va creciendo el nivel. Vámonos entonces para el tema de grow, crecimiento. Eh, Ecuador te, te lo acabas en tres semanas, está chiquitito. Eh, lo, y te tienes que ir a otro lado, Colombia, México. ¿Qué, qué has pensado del crecimiento? A ver, amo mi país, pero definitivamente es un estado muy pequeño. Eh, incluso Latinoamérica eh, es un objetivo que lo creemos sobrepasar e, y romper más fronteras. Cuando nosotros terminamos el programa de aceleración teníamos tres opciones. Teníamos quedarnos en Israel, irnos a Estados Unidos o volver a Latinoamérica. Tomamos la tercera opción, no sé si es la, la correcta o la incorrecta, eso nadie tiene la bola mágica, ¿no es cierto?, Las, para, para saberlo. Pero cuando llegamos acá, lo que sí tuvimos claro es que vamos a salir de Ecuador. Y así fue. Entonces, eh, acá fueron los primeros design partners. ¿Por qué? Porque redes de contactos, que ya conocíamos gente, ya teníamos una empresa de ciberseguridad. Entonces, se veíamos de clientes que tenían la necesidad de un producto como el que estábamos en ese momento construyendo. Eh, y después eh, teníamos tres mercados en Latinoamérica, México, Colombia y Chile. Eh, Alfonso y yo nos tomamos por, por ir a vivir en Chile. Eh, curiosamente empezamos a tener clientes en los tres países, o sea, en México, en, en, en Chile y demás. Entonces empezó a, a crecer un poco esto. Hoy, Cryptos tiene presencia, como, como lo mencioné, tenemos clientes en siete países. Eh, es de Estados Unidos. Que, que, y eso es interesante. Eso, eso, Osvaldo, me gustaría profundizar. Porque claro. al principio estábamos en Latinoamérica, ¿ya? Pero Cryptos es un producto global. Realmente no es un producto para Latinoamérica, es un producto que podemos vender mañana a una empresa de Europa, podemos vender a una empresa en la China, etcétera. Es una cuestión de entrenar algoritmos, pero tampoco crecer descuartizadamente, ¿no? Eso tampoco creo que es la idea. Entonces, nosotros hoy en día estamos atacando a Latinoamérica en tres regiones. O sea, hemos dividido NOLA, SOLA, México y como tal. Y Estados Unidos, ¿por qué empezamos a, a tener clientes? Es porque... Uh, queremos demostrar, no solo internamente al equipo, sino como compañías, cumplir ciertos hitos y a los inversionistas para las siguientes rondas, que cripto se puede vender en Estados Unidos también. Hoy tiene, eh, soportamos inglés, español como idiomas. Entonces, estamos básicamente entre América del Norte, América del Sur, todo, toda la estrategia de comercialización. Y no nos hemos limitar a eso. No, no es que tenemos la mayor cantidad de clientes en Estados Unidos, para nada. Pero, y cumplimos un hito, que es una, el primer cliente de criptos en, en Estados Unidos es una empresa pública, un IPO, es una empresa de tecnología enorme. Entonces, eh, creo que ya. Fue como que eso, esas, ese checklist que necesitas antes de cualquier ronda, antes de cualquier tema para ir cumpliendo y ir escalando, ¿no? Ahora, cuéntame, en este mismo tema del crecimiento, pues los obstáculos, ¿no? Porque si bien decimos que Latinoamérica se parece, tampoco se parece tanto. Y Estados Unidos, pues, menos. Entonces, cuéntame un poco cómo has eh, sacado adelante esos obstáculos tú y tu equipo, ¿no? Pero, eh, pero justamente eso de, de las culturas es bien interesante, ¿no? Los procesos que puede tomar. Estamos hablando de, de, de una venta que es largo, un ciclo de venta largo con criptos porque son softwares enterprise. Vendemos empresas de más de mil usuarios. También tenemos clientes pequeños de 200, 400, 600, 800 usuarios. Pero eh, hemos traté, tratado de ser estándar. Y eso es muy interesante, todavía lo estamos descubriendo. No creo que, no creo que pueda enviar mucho en eso Osvaldo, porque okay. Estados Unidos, cuando se necesita eh, y tienes un problema, eh, es directo al grano. O sea, no es, eh, no es como Latinoamérica que sí, déjame ver, que no sé qué, nos es cuánto. O a veces nos ha pasado. Eh, que hay clientes que solo por curiosidad quieren probar criptos, clasifica automáticamente. Entonces te dicen, dele, a ver, vamos, sí, vamos, que no sé qué, tengo el proyecto. Entonces te toca detectar también. No son todos, pero te cuento así que, que claro. son escenarios reales. Pero otros que en cambio que sí, tienen el proyecto, lo presupuestan y se fue y, y empiezan las implementaciones y demás. Entonces es chévere, pero hemos tratado también de mantener en los principales países, por lo menos gente, eh, que culturalmente son, son locales. Entonces, culturalmente hacen para romper también ese tipo de barreras. Eh, te decías un rato, seguramente conoces muy bien también el mercado en relación a con quién compites o qué compañías se parecen un poco a lo que tú haces. Hace no mucho hablar con un inversionista. Y él me decía que justo donde no veía tantas startups, tantos founders, eh, tantos pitch, era en esto, en ciberseguridad. Me dice, aquí en Latinoamérica no, no me están llegando, la verdad. Me están llegando de fintech, de insulte, de un montón de cosas. Entonces, cuéntame eh, primero eso. ¿Cómo, cómo ves el, el, el panorama de, de otras compañías aquí en Latinoamérica? ¿Y cuál es la ventaja injusta, activo o habilidad que nadie más tiene y que te hace diferente? ¿No? Platiquemos un poco de, de esto. Sí, definitivamente startups de ciberseguridad somos, creo que súper contadas con, los, con dos manos, <risa> queda más de esas. Pero hay casos de éxito muy interesantes y hay casos okay. que los respetamos mucho, que incluso son íconos para nosotros y que, que aspiramos oh. a estar. Y hay otros igual que están iniciando y demás en etapas más early como nosotros. Y obviamente hay una limitante en cuanto al talento en ciberseguridad. Pero eso nosotros, por ejemplo, y me imagino que todos, lo complementamos. Porque, por ejemplo, en criptos, eh, como lo mencioné, eh, tenemos inversionistas VCs de Estados Unidos. Uno de ellos es especialista en ciberseguridad. Sus LPs son los ISOs de Fortune 500 companies que están constantemente ayudándonos. Y a nosotros de eso nos ha ayudado enormemente a implementar ciertas estrategias, medidas, herramientas, buenas prácticas, entre otros temas para destacar y crecer en cuanto a ciberseguridad. Entonces, eh, eh, creo que ahí nosotros sí sabemos jugar muy bien con eh, ciertos advisors, mentores, inversionistas, porque eso es lo que nos permite crecer y como tal. Entonces, eh, sí, es, es un desafío definitivamente, pero eh, el mercado de ciberseguridad está creciendo a una velocidad que no tienes idea. Entonces, eh, es una oportunidad para ahora, digo yo. Háblame de lo siguiente. ¿Cuáles son estos KPIs? Que, que, que no te dejan dormir. O sea, que siempre están rondando tu cabeza. Háblame un poco de ellos. A ver, para criptos eh, nuestro objetivo como founders es llegar al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es un tema de escalar. Y para escalar tenemos que preparar la compañía, ¿no? Eh, si mañana llegan de inversión 5 millones de dólares, ¿dónde los vas a colocar? Y no se trata solo de contratar, sino estar listo como empresa para que ese nivel sea, o sea, llegue y sea obviamente un proceso eh, que se adapte y que puedas en verdad escalar. Eh, Latinoamérica sigue siendo nuestro, nuestro core, digamos, en cuanto a ventas, pero seguimos rompiendo también eh, Estados Unidos, porque cuando lleguemos a una serie A, más bien va a ser todo lo contrario. Yo a futuro lo que le apostamos, cumplidos. Es que se dé la vuelta y los mayor número de clientes estén en Estados Unidos y en cambio en, en, en Latinoamérica eh, ellos fueron los que nos ayudaron, nos impulsaron para allá. Y nosotros no hablamos como, como digamos, una sola nacionalidad. Acá, criptos es de latinoamericanos. Eso es lo que queremos, que, que como Latinoamérica hagamos una empresa de ciberseguridad que rompa y la rompa a nivel global. Eh, y con el tema de los competidores, que, que, que también era lo que me, me mencionabas, eh, es interesante. Obviamente en Israel hicimos y, y continuamos haciendo un estudio de todo lo que está pasando, de qué tecnologías se parecen y demás. Hay puesto eh, definitivamente para todos. Además que no solo es un tema de ciberseguridad. Después viene gobernanza, viene compliance, viene... O sea, eh, y se van haciendo subindustrias. Algunas obviamente se... se Digamos, se unen un poco, pero otras son diferentes. Y por eso te decía que criptos es una tecnología única, porque las tecnologías, por, por lo menos de clasificación de información, están basadas mucho en un tema manual o en expresiones regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que por una palabra que encontraste, la palabra balance, lo, por, para un banco puede ser eh, confidencial, se lo pone como confidencial, pero no por, por balance. Puede ser ese nivel de sensibilidad, puede ser balance financiero o balance de equilibrio, que no tiene nada que ver. Entonces, ahí viene la complejidad y todo el tema. Eh, y la verdad es que en Latinoamérica, pese a que han, algunos han, han, han ingresado con pocas empresas, eh, lo, lo chévere, eh, y bueno, chévere para nosotros, es que esas empresas no han solventado el problema al 100% y más bien han encontrado en criptos una tecnología que está generando esa disrupción. Entonces, más bien ahí es donde jugamos. No están en Latinoamérica por ahora. Eh, en Estados Unidos sí nos estamos topando definitivamente, pero eh, conocemos cuáles son nuestras diferencias y, y, y listo. Sigo en la línea de personal. Y, y cuéntame lo siguiente también. Eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo haces también para que baje todo este estrés, toda esta ansiedad, todo este cuidado mental, pues, de que tienes que estar <risas> sano, tranquilo? Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son estas alternativas para soltar esta presión? Esa es una. Y, y cuéntame también un poco acerca de, como del futuro de tu carrera. Eso está muy... Porque sabes, cuando te escucho hablar hasta parece que estoy hablando con alguien que se va a dedicar a Angel investors más adelante. O sea, no sé, como que te veo con tantas posibilidades. Cuéntame un poquito qué ves en el futuro de tu carrera y cómo le haces para no tronar como una olla de vapor. Eh, pero sí tratamos de tratar un equilibrio en la vida. O sea Primero nos apasiona. Esto no es que nos pesa a ninguno de nosotros. Siempre hemos soñado con una empresa global, siempre hemos soñado con generar impacto. Eh, Criptos, hemos visto esa, esa plataforma que nos está permitiendo eso, entonces más bien adelante. Nuevamente, no nos consideramos ningún caso de éxito. O sea, para nosotros eh, ver después en Israel empresas de... 500 millones de mil millones de dólares y es chistoso, los israelitas ni bien te contaban de su empresa sí. que estaba creciendo y estaban pensando en la siguiente porque ellos ya iban a vender eso. Entonces, es un pensamiento súper, súper interesante, pero, pero sí, o sea, me encantaría apoyar más y generar un, un mayor impacto a la región. Latinoamérica la va a romper. Ya la sí. está rompiendo, pero la va a romper mucho más y, y más bien esa inspiración para hacia nosotros, personalmente hacia mí, es de todos esos emprendedores que ahora eh, eh, están generando éxitos enormemente. O sea, en México, ya te unicornios de México, de Colombia, de, ya de todos lados básicamente empiezan a aparecer. Incluso en Ecuador se viene un próximo unicornio a mi criterio. Eh, okay. eh, y que bueno, ¿Quién? Levantó... ¿Quién? ¿En quién? Bueno, eh, eh, eh, a ver, Kuski levantó Kusky. la última ronda, eh, creo que ya era una valorización de 600. Entonces, ¿por qué no? O sea, ya se vienen en los próximos años del primer unicornio del Ecuador, lo aplaudo, lo felicito y claro. eh, realmente eh, son una inspiración para nosotros y, y para toda la región. Cierro con lo siguiente. Eh, tu enfoque para, para el año que entra. El, el, ya, este ya se acabó, ya se fue el 21. Tu ya enfoque y el, y el enfoque de, de criptos para el 22. Dos, tres acciones que son las que... Eso, eso, eso. ¿Qué van ya. a hacer? A ver, la primera la tenemos muy clara, o sea, como te dije, es preparar a la empresa para la serie A. Entonces tenemos okay. una múltiple mínima a cumplir y que eso se viene porque se viene y ni siquiera para todo el año, se viene para mediados del siguiente año, donde ya estaríamos listos, pero mientras ese número crezca muchísimo mejor. Eh, dos. Eh, un reto que también tengo es el tema de implementar procesos. De implement bueno, ya tenemos procesos, pero claro. quiero llevar eh, y destacarles, ¿no? Al principio empiezas con un borrador, una primera versión. Ahora queremos ir mejorando ciertas métricas en cuanto a tecnología, en cuanto al proceso de ventas. De cosas. O sea, siempre ir optimizando para cuando llegue ese momento, ¿no? Eh, y el tercero que viene mucho con el tema de tecnología, eh, sabemos que tenemos que desarrollar ya el siguiente año. O sea, y creo que con esos desarrollos, más las métricas, más el estatus de la compañía, podríamos tal vez decir que llegamos a un Market Product Fit, que eso sería ideal, ¿no? Hoy el Market Product Fit se puede definir de muchas maneras, pero nuestra vara con, con eso es muy alta y tiene que ser ya cuando Cryptos tenga... Eh, empieza en un diferente flujo de, de, de procesos, de ventas, de tecnologías, de implementación y todo. No se trata solo de que el cliente ya esté satisfecho con, con lo que le estás ofreciendo, sino que la empresa esté lista para atender a ese cliente y, el, y en otro nivel. Qué conciencia la tuya del negocio. Fíjate, me acordé de una frase que dice sin prisa, pero sin pausa. Así te siento. O sea, no, no, no te vas sacando el aire pero nunca te detiene, ¿sabes? Es, esa dualidad no la entendemos todos y menos los que somos Y A veces somos muy eh, dinámicos o, o ah, desesperados, quizá. Pero bueno, querido Cristian, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad, te agradezco mucho ser mi invitado el día de hoy. No, más bien muchísimas gracias, Osvaldo. Espero que, que bueno, para los oyentes eh, les haya dejado algún granito de arena y evidentemente eh, cualquier tema que pueda apoyar, aportar, encantado de hacerlo. Estamos en una sola región. Somos de Latinoamérica, sí. latinoamericanos y a darle con todo. Más bien, éxitos y fue también un gusto conversar contigo, Osvaldo. Muchas gracias. Seguro el año que entra te voy a buscar. Vamos a ver qué pasó. El año que entra, unos 12, unos 12 meses platicamos de nuevo. Eh, felicidades a ti, felicidades a tu equipo. Y, y pues muchas gracias, querido Cristian. Amigos de Interesante, hemos llegado al final de la entrevista el día de hoy con Cristian Torres. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.